¿Qué tal, gente? Muy buenas tardes y bienvenidos a un nuevo episodio de La Cuadrifuerza. Uh, eh, programa de donde contamos chistes fomes. Eh, <risa> en eso estamos, en eso estamos, exactamente. <risa> eh, hablamos eh, sobre noticias video de videojuegos eh, de pasada. <risa> no, no pasamos, es como la, como esas publicidades de not, de Spotify y al final la cuestión de hablar se, se pasa por la raja de la pauta no claro. estamos si no la pauta y el estaría ahí mareado tratando de adivinar qué noticia viene a continuación poniendo los videos. Eh, soy eso, justo a mí me acompañan como siempre Metaru y están? No. cómo están ¿Cómo Como día lunes. Como ah, día sí. lunes. Como día lunes. Fresco, fresco. Sí. Ni lo siento, ¿cachai? De hecho, sí. lo siento. a la espalda. Pero. Muy bien. Creo que eso es sano, ¿no? Eso es bueno. Sí. sí. Oye, estamos en el mes más creepy del año. Más spooky. Y ya partimos con muertos. <risa> Sí, Muerto, muertos muertos ah, en vida. No. <risa> no. Me gustó. Me gustó. Le la GoPro de tierra que, que fui muy lento para eso. Vaya, va, va, entonces vaya a dejar que parta vamos a partir con eso, ya eh, me parece. Parto, partamos con eso. Ya, bueno, como si como si, como si traición, ya es el lunes partamos con las cosas que o sea, lo más terrible que lo más terrible, lo más terrible. Ya, eh ¿Cuándo fue esto? El martes de la semana pasada. Nosotros ya habíamos terminado el streaming, todo el asunto, y aparentemente una noticia en desarrollo. Google anunció por la prensa que Stadia <risa> moría. Que está oh. descontinuado. Oh. Lo cual era una que noticia con una noticia que no era noticia porque en el fondo como, wait, la noticia es que Google está cerrando Stadia o que Google todavía tenía abierto Stadia y recién ahora lo está cerrando. Sí, es, qué, es medio raro. <risa> <risa> <risa> <risa> ya, pero igual entendamos algo. Eh, la fecha de cierre definitivo del servicio es el 18 de enero del 2023. Así oh, que yeah. Stadia efectivamente... Efectivamente, eh, del 19 de noviembre al 23 al 18 de enero del 2023, alcanzó a estar tres años. Cuatro, perdón. Oh. Casi cuatro años, tres, cuatro años, dependiendo de cómo lo quieras contar. Nada. Nada. Eh, no sé si alguien quiere hacer la, la, la, la matemática, quién duró más, Stadia o Elouya, pero... Uf, mm. es, es impresionante cómo, cómo se desarrolló esta noticia Porque, mira Sí, es cierto para muchos de nosotros todavía creíamos Que Stadia ya había Ya estaba fin quitado. Y era como que de repente le salía un anuncio de un juego Y decía, mira, ¿por qué está con un anuncio de Stadia? <risa> sí, de hecho creo que no me acuerdo, la semana pasada creo que fue que anunciamos un juego que había dicho que iba a salir para Stadia, no me acuerdo que era. ahí, entonces fue como... ¿Eh? Todo el rato fue como una noticia. No había, no, no había habían muy pocos, es que ningún anuncio de juego para estadio. porque usualmente todos esos anuncios venían como como agrupados con el lanzamiento en otras plataformas, entonces como pasaba muy peor. es como que, oh mira, está el logo de Stadia, ¡Ah! Eh, sí. lamentablemente bueno, no tan, no tan lamentablemente pero igual interesante saber de que en una movida sin precedentes, quizás que es más, gra más grande de que el fin del anuncio del servicio es que eh, Google va a proveer un, re eh, un refund, un reembolso para todos los usuarios del servicio mm. lo cual eh... Pero, Jorge, ¿qué, costaba, ¿costaba algo contratar a Stadia? ¿Tenía una suscripción mensual? No me acuerdo cómo era. No, yo tampoco. Es que es el problema. Es como que la noticia <risas> de que Stadia existe es más grande de lo que nosotros sabemos sobre Stadia. Entonces es como... Sí, es sí como mira, que nunca... mira. Si tenía un modelo híbrido en el cual mantenía un servicio de suscripción, en el cual ofrecía un tier gratuito de alguno de los títulos como demos... Y después si tú querías ah, adquirir alguno de los juegos, tenías que comprarlo Y lo podías jugar en la nube, en cualquier lugar, etc. Más algunos o sea, que liberabas y que tú tenías eh, estaba en la suscripción con, con... apagada. Que eran, me acuerdo, 10 dólares o algo así Y eh, podías optar alguno de los títulos que iban a estar disponibles por un tiempo como el Game Pass pero, más eso, sí, era como, podés jugarlo por tiempo limitado, y después si lo quieres, tenés que comprarlo. Sí, claro. igual, es, igual es interesante que de nuevo, esto de, es como. De nuevo, la noticia no es que Stadia Cierre, sino que Stadia está vivo El año pasado teníamos la noticia de que ya Estadia había. Estadia, sí, como plataforma, había cerrado todos sus estudios de First Party. Ya no sí. habían títulos desarrollados para Stadia. Solamente Stadia estaba tratando de traer títulos que funcionaron bajo la plataforma de Stadia, ¿cachai? Mm. Y no lo había logrado mucho la verdad, porque no había muchos títulos que efectivamente, o sea estaba Destiny creo estaba Red Dead Redemption eh, creo que había un título Esto lo anunciaron Destiny. con un Assassin's Creed Sí, con un Assassin's Creed ¿Te das cuenta? Entonces este. Es terrible Ahora, esa, esa es una de las partes de la noticia, porque tenemos como cuatro partes de no no alargarlo <risa> mucho porque ya Esto es un funeral básicamente uh -huh, No sé por uh -huh. qué, pero hay que bordar los respetos. Hay que ponerse hay que de negro Yo creo que quizás Ahí. la noticia más terrible Dentro de todo esto eh, Es el hecho de que Mucha gente literalmente que estaba Trabajando en proyectos Que iban a salir para Estadia Durante el año No solamente ahora, sino que durante el año Literalmente se enteraron por la prensa Que Estadia ya no iba a correr después de Enero del próximo año entonces fue como, wow, wow, y como alguien literalmente dijo como, wow, me encanta ver que años de trabajo, meses de trabajo, literalmente van a ir a la mierda. Porque literalmente la plataforma en la que está trabajando se cierra eh, el 23 del próximo año. En enero sí, del próximo año. Mm. ¿Cuál es el punto? Sí. No sé si, si esto lo vaya a cubrir en la, como en la siguiente parte de la noticia o no, pero yo tengo entendido que por lo menos Google anunció que como que va a redistribuir los esfuerzos que se hicieron de alguna manera dentro de la empresa. que Como que no sé si eso, eso quiere decir que es como que van a tratar de no despedir gente, por ejemplo. Que no sé, que lo, todas las cosas que se hicieron como que las van a destinar a otros proyectos de Google o cosas por el estilo, pero bueno, igual es una, es una lata. No, sí. es que el problema, mira, pa, a lo mejor Pato puede como, eh, de, de, como comentar más eso, porque el problema es que en estos casos, específicamente dentro de lo que es el entorno de Google, que tiene tantas cosas corriendo en paralelo, tantas mm. que literalmente tienen un cementerio dedicado para todos los proyectos que se murieron, y que no prosperaron. <risa> Hay una página de <risa> Google... <risa> Sí. <risa> Cualquiera que sea morboso va a buscar ese cementerio de productos, de proyectos de Google, está ahí. Pero ¿cuál es el problema? Es que dentro de la, de la forma en que funciona Google, literalmente ellos tienen departamentos que funcionan por años hasta que se acuerdan que existen, mm. van allá y los cierran. Claro. ¿Te das cuenta? ¿cachai? Entonces mm. es muy probable que cuando ellos hablan de redistribución, hablan de la gente que trabaja específicamente dentro de Google y la gente que trabaja específicamente desde el lado de Google para la plataforma desarrollando proyectos para la plataforma era la gente que ya fue despedida el año pasado mm. Mm. o sea que, que, que, yeah. que ya el estudio fue cerrado y, y luego como movieron a otros lugares etcétera que no los despidieron de por sí pero los pusieron a trabajar en otras cosas claro ¿Qué? claro sí ahí Después finalmente de... eh, en la última noticia que nosotros teníamos de Stevia cuando estuvimos hablando eh, a inicios de año era que eh, muchas de estas fuerzas se iban a mover hacia eh, promover servicios que contrataran empresas para darle soporte en la nube pero mm. no era directamente eh, trabajar en títulos que fueran eh, estuvieran disponibilizados en, en Google Stadia sino que iban a, claro. a, tener, a tener este know-how y lo iban a, a llevar a solamente un, un servicio de venta de, de servicios para que las empresas disponibilizaran juegos. Claro. Pero ya, mm. derechamente, con, con esto muerto, es todo lo que se hizo al traste. Claro. Entonces, al final, todo esto se resume en que era básicamente lo que siempre se habla, que es un problema. O sea, es una solución buscando un problema. Que lamentablemente, y bueno, todos los analistas van a hablar de eso, quizás en algún momento de aquí y allá, un podcast, lo que sea nosotros mm. eh, van a decir que básicamente la respuesta es la misma eh, Stadia es un servicio que hubiera funcionado si es que el, el, el, la infraestructura para so para para sostenerlo existiese y no existe ¿cachai? el cloud no. gaming hay otras plataformas. Amazon tiene su propio Cloud Gaming, ¿cachai? Eh, le, le, Xbox y Playstation tienen como servicio también el, el <ríe> Cloud Gaming. Incluso hmm. eh, la Switch lo tiene. Hmm. ¿Cuál es el problema? Vo Encuéntrame a una persona que te diga que el Kingdom Hearts 3 corre bien en Cloud. No, yo parece que estamos, no, estamos en una explícame. época del, del gaming en la que podéis jugar juegos como no sé vos. Call of Duty en un celular, podéis jugar Genshin Impact en un celular, no tenéis para qué hacer cloud gaming en casi nada a esta altura. Está bueno, bien que en la Switch hay algunas cosas que no corren, pero es como. No sé. Es, es que un problema ejemplo, de Nintendo casi. Más que de. O sea, Pato, por ejemplo, ¿tú te acordáis de ese sistema de cloud gaming que se lanzó específicamente acá en Chile? El cloud. Cloud, ¿cachai? <risa> Entonces, cuando nosotros lo vimos, y nosotros lo conversamos con Pato, también dijimos, ya, pero lo que te piden como suscripción y lo que te piden de conexión, porque tenéis que tener un mínimo de conexión para poder jugarlo simplemente te doy ese ya pero lo que voy a gastar en este servicio mensual para poder juegos que ni siquiera van a correr a una calidad decente en, un, en una calidad limitada de comunas en comunas donde claramente el ingreso per cápita da para comprarse un computador que puede correr esos, esos, esos equipos, entonces que ¿Qué está, qué, qué, ¿Qué está solucionando esto? ¿A quién está, mm. ¿A quién está dirigido esto? ¿A la gente que no puede comprar un computador decente o una consola decente? ¿Cachai? Porque tú decís, ya, esto va a solucionar el acceso de la gente a equipos más poderosos. ¿Cachai? Pero la gente que no tiene la plata para comprarse a un equipo más poderoso, literalmente juega consolas de generaciones anteriores. Yo te estoy asegurando de que en alguna casa donde no hay como un PC que te corra Fortnite, pero lo juegan en Switch. Las 8 identidad vale como 200 lucas. Mm. Sí. cuesta lujas. No, sí, por eso. O sea, al final. El... Aquí, por lo menos en Latinoamérica, tenemos dos problemas graves. Que primero es la a quién está enfocado el servicio, porque nosotros no tenemos la infraestructura, la infraestructura de red, pero aparte de eso, la infraestructura sí. de red es muy precaria. Eh, considerando que aquí inclusive cortan fibra. Cortan redes. Sí. <ríe> Tenemos noticias de, de eso casi toda la semana. A mí ya me ha pasado. Sí, nos ha pasado de, tratando de hacer el programa, de hecho. Sí. Así que. Pero de hecho, acá hay una demostración. Tira la ultra tira la ultra. Y ahí eso un sí. caro, ¿no? <ríe> claro. Claro. Pero aparte es es de eso, eh, claro. Pero aparte de eso, eh, son muy poca o hay muy poca disponibilidad de servicios o de servidores aquí en Chile, o inclusive en el Cono Sur, siendo el, el claro. único referente eh, Brasil, porque ellos son su propia región. Y todos los demás tenemos que consumir lo que está en México y con suerte lo que llega a Argentina. Mm. O sea, hace muy poco como que recién existe sí. un interés en Chile Sí, no, sí, AWS el... se instaló en, en Chile Pero insisto, okay. esto es ahora Y este ahora, servicio está hace claro. tres años ¿Te das cuenta? Ahora, mm. por ejemplo, ya, Estadia hubiera funcionado en Estados Unidos Hubiera funcionado en Japón quizá En Japón estoy más que seguro que eso ya existe Y corre localmente sin la necesidad de, de que Google esté de por medio Ahora, que esto funcione en Latinoamérica con todos los problemas que describió el pato No, terrible sí. Mejor te romperé no, en claro. la fechilla. No, y aparte Mejor te de eso, como dijo Tenecan eh, Todo se puede correr en un dispositivo local, inclusive en celular eh, La calidad gráfica obviamente va dependiendo del dispositivo Pero, ¿por qué ejercerlo todo ¿no? en la nube si Al final, eh, ¿cómo se llama? Lo único que necesita eh, quizás lo que ya está haciendo Ubisoft, que para las reseñas tengas que acceder a una máquina remota para poder jugar, ya, eso sí pero y aún así es una esas son herramientas como de, no sé, como Parsec, ¿cachai? Claro. Ya, eso no tiene nada que ver con la experiencia de usuario hmm. eso es, tiene una cuestión completamente diferente, sí. es lo mismo que nosotros decimos que nuestra consola favorita es YouTube claro claro ¿Sí? <risa> <risa> pero, pero pero incluso pero incluso, nuestra consola favorita es YouTube, no porque nosotros consideramos que jugar el juego a través de YouTube es mejor, sino que simplemente porque nos ahorra todo el trabajo de ir a tenerlo ¿Estáis? Para poder claro. probarlo. Pero aún así, eh, la, la experiencia tiene que ser local prioritario. Sí. E inclusive los juegos fighting no se podía llevar a plataformas como el Google Stadia, porque tienes que llevarle el input, tienes que procesarlo. <risa> Mira. Y después de ahí Solo tiene miré... que devolverlo y llevárselo al cotricante. Y no así Mortal... el, el Rockback que tenemos ahora. El, el Nekko sí. Rockback. O sea, Solo lo diré Neko. que sí. Mortal Kombat 11 supuestamente tenía la versión de esta ya. Y era horrible. Ah, sí. No, pero... Sí. Ahí podemos preguntarle a alguien Ajá. que haya jugado Mortal Kombat. Cr ya, cr cr pero mira. Creo que experiencias como Tomb Raider era como... Yeah. Era jugar por turno. Mira, mm. oye, igual <risa> viste todo este apocalipsis de estadio, todo el asunto. Ya, igual hay algunos desarrolladores como Bungie, IO Interactive y Ubisoft que están buscando mecanismos para que tú puedas transferir tus saves de Stadia para APC. Mm. Porque recordemos, estos juegos no corrían en tu PC. Tú lo no estás jugando de forma remota. Entonces, igual tú mm. ni siquiera tenías acceso a esos archivos. ¿Te das cuenta? Todo el progreso que por ejemplo tuvo en juegos como Destiny se muere cuando se muere Stadia y eso es mm. otro tema ¿cachai? que igual va de la mano con lo que iba a mencionar como, como la, la, anegdo, la anécdota de todo esto que alguien estaba mm. llegando en Twitter de que era como el el streamer de Red Dead eh, online en Stadia y que lamentablemente ahora con esto su personaje de 6.000 horas iba a perder y es como sí. hermano Gastaste dos años de tu vida, pueden estribillar Red Dead eh, en, en Stadia... Esperando tener algún gimmick al respecto, llegar a que la cuestión ya... Todos sabemos que iba muerto menos tú... la <risa> gente... <risa> <risa> o sea, pues, hay, hay, hay todo un tema con el concepto de... Eh, de tener estos productos a través del del streaming... Porque de no es una solución que se te vende para solucionar un problema que tú realmente no tienes... Pero en su lugar te genera problemas que sí que sí no tenías antes. Porque tú no claro. eres dueño de estos juegos. Tú estás pagando por un servicio. Mm. ¿cachai? En, en el X-Pass, por ejemplo, en el Game Pass, perdón, en el Game Pass, tú puedes bajar esos juegos y mantenerlos. Sí. y, que, la... y Pero de ahí a que, por ejemplo, tú lo puedas volver a jugar cuando se, se saca el juego del servicio, ya te indica que eh, si bien no lo puedes jugar, lo puedes comprar. Pero, pero por lo menos está local mira, en el de Nintendo es peor mm. ¿cachai? porque en el de Nintendo literalmente si tú no tienes pagada la suscripción, no podés jugarlo sí, claro y solamente está disponible a través de esa suscripción mm. a pesar de que sea solamente emulación pero, eh, emulación pero ya hay contenido que está limitado exclusivamente a eso y de hecho hay servicios que a esta altura son básicos como el respaldo de tus archivos mm. Entonces Mira, el hecho de que ya haya fracasado Y de la forma en que fracasa Habla de que en realidad Incluso un, un Una persona como Google No entendió O sea, una compañía como Google Trató quizás con la mejor de las intenciones Con un marketing Horrendo Pero sí. al final que todo se resume a lo que dijimos hace un rato, de que esto fue una solución a un problema que nadie tenía y que tampoco era una solución porque tampoco no solucionó no solucionó nada, no. nunca funcionó. No. Si sí, no díganlo la NFT ah, <risa> eh, eh, eh, El fin de un arco. ¿cachai? Bueno. Claro, es eh, finalmente eso, el fin de un arco que que quizá nadie leyó y está cancelado. Sí, con un mal ending. Oye. Oye, ¿cachai? qué? Mira, ¿sabí? y, y sabéis qué? Bueno, la verdad me siento mal por la gente que quizás sí invirtió en el servicio, cita sí todo como esta persona que perdió su personaje, ¿cachai? Pero de nuevo, la noticia al final es que todos pensamos que Stadia estaba muerto, no que ahora se está muriendo. Sí, claro. Sí, pero por lo menos ya sacaba la agonía. Oye, mandémosle un saludo mm. a la gente que está en el chat ahora, que sí. Fuari está ahí también, Feliz TV. Sí. Qué grande. Eh, Saluditos. Eh, sí, Radio Pagua dice que Twitch eliminó la función de hostear. Y sí, lo eliminó no hace mucho. Eh, ah. lo, lo único que se puede hacer es raidiar. Ah, mira vos. No mm. sabía. Sí, así que... Okay. ¿Qué ¿Qué bueno, gracias de, con, con lo de haber eliminado la función de, bueno, lo de hostear o sea, de lo de raidear en Twitch en, en, en Twitch se, se está usando hace, hace rato como, ah no, lo de host no de rade sí. Sí. No, no, es, es que, que host no necesita estar haciendo transmisión para, para compartir en cambio el raid sí, claro es claro. el tema ah, okay. Estoy, siempre tomando excelentes decisión, yo confío uh, sí, su, cada vez es mejor feliz. esta última uh. semana ha sido un caso no, no, no por le nada le... la le... gente recomienda YouTube <risa> ¿Cómo es? es raro que la gente recomiende YouTube a estas alturas de la vida Pero bueno, que se le va a hacer sí. eh, Oye eh, pasemos, cambiamos el tema ya, dejémoslo ir. Ya, listo. Vamos. Superemos. Ya. <risa> este, fal, fal, fal, no fal, faltó el, el aerosol. <risa> <risa> <risa> Fumigando el grupo. Claro, Yo tengo un sticker. Así como la, <risa> sí la Janine ahí en el backstage de claro. la pausa. <risa> listo. Ya, oye. Eh, noticias que quizás sí sean más relevantes y quizás tengan un, un impacto discográfico. Disco Elysium, ustedes han tenido la oportunidad Yo, o sé sea, es que entre un montón de weas Que yo quiero jugar todavía no he podido Pero eh, este, eh, Disco Elysium es Está como con esos juegos como Journey, con Bastion Que son como juegos que tú tienes Que jugar si estás de, remotamente Interesado en el mundo de los videojuegos Undertale también eh, claro. Se ha posicionado hace no mucho Se anunció que Amazon iba a estar tratando De hacer una serie basada en el juego Bueno Dentro de todo el reconocimiento un juego que tiene una narrativa excelente y todo eso. Esta semana, en eh, los últimos días básicamente, eh, se anunció que varias figuras claves dentro del desarrollo de Discolisium, dentro del estudio que está desarrollando, que desarrolló Discolisium, que es Sa-U-M, eh, es, que es como son siglas, entonces sí. Sa-U-M o Sound, ya digámosle Sound. Sam, tuvieron que dejar la compañía, el, el estudio, de forma involuntaria mm. Mm. y eso suena extraño porque no fueron despedidos y eh, no hay no hay tanto como un, una declaración pública, todo porque ellos eh, son un estudio que está básicamente en Estonia uh -huh y que se habían juntado en base a desarrollar ellos son, vienen de distintos trasfondos, de como artísticos y tomaron la decisión de generar un estudio para crear un videojuego ¿cachai? y que se terminó convirtiendo en discolicio pero básicamente lo que se anunció fue que estas personas decidieron dar un paso al costado porque la visión que tenía el estudio y la intervención que tomaron los, eh, los inversionistas que están ahora en control del estudio no se alineaban con lo que ellos habían visto ¿cachai? y con lo que ellos querían hacer con el estudio y con la visión que ellos tenían ahora, esta es como la interpretación de, de lo que yo entendí porque cada artículo que ha tomado el, el tema cada medio que ha tomado el tema ha hecho una, una, una interpretación distinta porque no se sabe si hay un problema con la barrera del idioma, no se sabe si hay un problema con el tema de, de, de qué es lo que buscaban transmitir a estas personas, porque incluso se habla de que había una secuela de Disco sí. en desarrollo, y mm. se ha, no sé si se habla de que había o de que hay, porque tampoco está en claro eso, ¿cachai? Pues sí, por ahora está está en desarrollo, no han oficializado de que haya muerto. Pero se entiende que si no están los, los creadores, o por lo menos los que estaban dirigiendo el juego, es como que quedaba el juego. Ahora, por ejemplo, si yo te digo que los que se fueron de esto, ¿cachai? Fueron eh, el director, o sea, fue el director de Discolisium, el escritor, la escritora, perdón, el, y el director de arte. Mm. entonces, cuando tú pensás de que esos cuatro son los elementos, los cuatro elementos claves que pusieron a Disco en, en el mapa y lo ponen a tal punto de que es tan relevante como, como producción, incluso más que como juego, sino que como producción, tú des, te empezás a cuestionar inmediatamente si vale la pena que una secuela que no va a tener esos talentos clave va a tener el impacto que, tu, que tuvo el original mm. ¿Cachai? Es como, Sacar a la gente que, por ejemplo, y me, me carga usarla como, como, como ejemplo, pero si nosotros sacamos la música de October Traveler en una secuela, ¿va a tener el mismo impacto? Siendo no. que justo igual. No, no, eh, no. Muy posiblemente se termine chacreando así que eh, sale algo así. Y si no, ya eh, esta es una forma sutil de decir que no va a haber una secuela y que van a estar trabajando en otro título derechamente. Sí. Es que es parte del ADN del, del, del, del juego. Po. Mm. Claro, ¿Cachai? entonces posiblemente de que si se, se juntan ellos y forman otro estudio eh, para poder trabajar, eh, hagan como un sucesor espiritual. No está más que un sucesor espiritual, porque en realidad también no, no, el, el punto acá yo creo que quizás... O sea, eh, todo esto es muy bajo mm. y ya por eso yo digo que es, a cada artículo que ha tomado la situación han, han habido por ejemplo a una declaración oficial entre comillas también oficial que se hizo a este sitio que es Eurogame, eurogamer ¿cachai? de parte del estudio que ellos decían que en el fondo todo videojuego eh, como en todo videojuego el desarrollo de Discolition es y será siempre un esfuerzo colectivo como mm. parte de eh, cualquier otro proyecto, ¿cachai? Y la contribución de cada miembro del equipo es esencial y se evalúa de la misma forma, mm. como, el, como la suma de un todo. Mm. Lo cual es cierto, un desa el desarrollo de cualquier proyecto, sea una película, sea una canción, sea cual una, un libro, incluso, ¿cachai? Todo es el esfuerzo colectivo de un equipo de personas. Sí. Donde cada persona, ¿cachai? aporta. O sea, acá si nosotros hicimos la cuatro fuerzas con uno menos, se nota el tiro. Porque, por ejemplo, si no estoy yo, no se habla de las milicias pesca. Si no en inglés, penca, <risa> que, cachai, no se levanta no alegre el día. Si no, está, si no está el pato, literalmente, no se hace. Sí, sí, sí. Wea. Se, no, se nota el tiro ese. Se nota el tiro. Y si no está la fibra óptica, ahí se quitaba ese, güey. No, ahí no no, estamos. Es ¿Sí, no? sí. por bebé. estadia nomás, por sí. estadia. <risas> Oye, en el chat ahí justo acá Llegar por primera vez el Beat Drummer tremendo. Sí, saluditos Saluditos al Beat Drummer Tremendo Estuvo tocando ahí el año party muy pulento sí. Oye, y, y, y Ya, para no darle muchas cuenta Tampoco de esto, igual es, es brígido porque también El concepto que hay detrás de Descolisio Habla precisamente sobre como todo se fue a la mierda en pos de eh, bueno, bueno, todo culpa al capitalismo. ¿eh? Uh. Sí. <ríe> <risa> <risa> la mesa y todo culpa al capitalismo. Y ellos quizás y mucha gente directamente está diciendo, si bueno, existe una secuela de Disco Elysium y tú jugaste Disco Elysium y queréis jugar una secuela, weón, bueno, no entendiste nada. ¿Cachai? Uh -uh. Entonces, ero, er, er, en un principio, si te gustó tanto el juego, no podís caer en esos juegos, ¿Cachai? No, claro. no pudiste mm. en, en, esa, en esa trampa. Por muy ñoñoíno que suena la wea, pero eh. Sí. Eh, eh. No, yo no, no puedo opinar mucho el tema porque, de nuevo, yo no tenía la oportunidad de jugarlo. Tengo la intención de jugarlo en cualquier momento. Voy a tener un momento, lo prometo, lo prometo. <risa> ¿Cachai? No, no, he, no he ido, no me podía ni siquiera hacer el tiempo de ir al Cine a ver el Evangelio. Pues yo dije, ya, yo le hice día wifi, ah, no, de yo creo que ya no, voy ir, ya no voy a ir, ya no voy a ir. Ya no vamos a poder ir porque no alcanzo ¿En qué momento? Esta gente cree que uno tiene tiempo para ir a hacer esas cosas Con cual me acuerdo de almorzar Es <risa> ah, mira. Oye, y sorpresivamente no me han tocado puras noticias charcha, esa noticia no era charcha Más o menos, pero... más o menos No, la que viene sí es charcha ¿Cachai? Esta ya está certificado charcha <risa> Porque Fandom oh. la Fandom, esta compañía es conocida por ser la... o sea, no es, no es tan conocida por ser la que es dueña de múltiples marcas, sino con un con, conglomerado, eh, que se ha de posicionar como el proveedor de espacios para comunidades. wikis, wikis. ahora esta wiki horrible que te sale en vez de la que tú quisieras ocupar y te sale con todos los avisos horrendos por tal mm. lado que te autorreproduce el video, todo todo asunto, bueno wiki, ese ese, ese servicio acaba de anunciar también hoy, 3 de octubre, que compraron GameSpot. Uf. Y aparte compraron Metacritic y Uf. aparte compraron GameFact. ¿De dónde sacaron la, la plata para hacer eso? <risa> de la publicidad. No lo voy a entender. <risa> Exacto. Porque tú decís, ¿dónde, ¿de dónde viene la plata para hacer esto? Bueno, la plata viene del ad revenue. ¿Cachai? No lo no, voy a ver. De la, y en el, en el comunicado de prensa que ellos sacan, que igual hablan mucho de que nosotros somos proveedores de servicios y tal, cuestión cuestiones, y puras ¿cachai? Y ellos hablan de que en realidad uno de los principales eh, intereses que ellos tienen como compañía es convertirse en uno de los proveedores de espacios para ads más importantes para las marcas. Uf, porque Entonces, nos encanta ver publicidad. Oh los 10 ads de YouTube, un por otro al lado de, de literalmente, o sea, cualquiera que haya tenido que usar una de las wikis de fandom sabe que son primero no funcionan en el móvil, nunca funcionan, siempre hace un mm. tacho poder usarla y mm. segundo, cachai los ads siempre son ultra intrusivos, incluso en PC incluso funcionando con los adblockers y eso viene de la mano porque se está rumoreando harto que Chrome va a tomar una posición en contra de los adblockers Sí. Entonces si como fandom, ¿cachai? Que te inundan con publicidad y, siempre, y son muy poco sutiles al respecto, ¿cachai? Eh, están como van a ganar harta fuerza. Entonces, mm. por eso se entiende un poco que ellos vayan a hagan este tipo de adquisiciones. Ahora, dentro mm. de todo eso, Metacritic a mí me preocupa tanto que estén de la mano de ellos. Mm. Pero principalmente Gamefax Porque Gamefax es literalmente un museo. ...de la internet... Anda, sí. es, es una oda... ...a la creación de contenido comunitario... ...porque antes de que existieran las wikis... ...estás aquí en FAX... ...tanto por los sí. foros... ...sino que además como por las guías... ...cachai... Mm. Anda, si tú, hasta, ...hasta tu inicio del 2000... ...hasta finales del 2010... ...si tú necesitáis saber... ...cómo se sacaba un mono... ...dónde tenías que ir para conseguir un ítem o qué es lo que tú tenías que hacer para finalmente completar un mono o cómo construir un personaje, no sé, pues bueno, en un RPG X tenías que ir a GameFax, porque alguien se había dado el problema y el trabajo de escribir ese TXT con, eh, con, con esos, esos banners bonitos, hechos con texto y todo ahí, y estaba ahí sí. y ahora, si sabes, eso, todo eso se pierda mm. Sí, sí, no. sí, es que principalmente la compañía que mantenía hasta la adquisición de Fandom era Red Ventures La compañía oficial que tenía GameSpot, Metacritic, GameFAQs, eh, Comic Vine, Core Cutters. Entonces es eh, un eh, proceso de que eh, tal como estamos viendo actualmente que las compañías van adquiriendo empresas ¿Qué pasa si una compañía compra una empresa que tiene empresas? Este tipo de cosas Claro que al final no es como que compres el, el, el, todos todo estos sitios aparte, es como que compres el conglomerado que ya los tenía. Pues. Claro. Entonces, mm. eh, es, es, al claro. final es un traspaso monetario la situación. Y claro, ahí lo que decía el comunicado es que con esto eh, Fandom pasa a ser el conglomerado número 14 posicionado de soporte de ads en Estados Unidos. oh uh solo el 14 y solo el 14, solo el 14 que 14. decir que hay 13 pero, sitios que son pero, aún más masivos publicidad <risa> sí, y, no, y lo son y esto es como cuando tú descubrís cuántas compañías tienen este ¿cachai? Entonces, sí, es verdad Cachai. El punto acá igual al final es que fandom trata de posicionarse desde un punto de vista súper de que nada no, que nosotros somos por los fans y todo el asunto y esto claramente no tiene nada que ver con los fans esto es solamente posicionamiento de marca posicionamiento de etcétera cuando tú vayas a ver una wiki de fandom dalo por seguro de que te van a empezar a salir publicidades de, eh, de otros estudios que quieren enchufar ese mismo juego etcétera etcétera etcétera ¿Cachai? Mm. Eh, y como nota aparte, esto igual es como de nuevo, como parte de este proceso de homologación de marcas, ¿cachai? Que cada vez hay menos espacios independientes. Ya, uh -huh. pensando, no, con el, el problema del capitalismo, pero ya, mm. la wea es eso. ¿cachai? En cualquier momento va a pasar lo mismo, ¿cachai? Con, por ejemplo, lo que pasó en su momento con acá, con Tarreo. ¿Te das cuenta? Uh, este sitio de noticias que existía acá en Chile Y que eventualmente fue comprado por una empresa mexicana Sí, Level Up mm. Que aparte es parte de otra empresa Y que aparte es parte de otra empresa Y que todas son parte de una empresa mm. ahí mm. Al final todos llegamos a Par un de parte, parte, parte, parte, parte Todos los caminos <risa> llevan a... <risa> todos los caminos llevan a... ¿Quién sabe? Chonanan. Hay algún tipo sentado en una silla agresando un gatito. Mira, nosotros somos expertos en echarnos, en echarnos a perder todos los sponsors que podríamos haber tenido. Sí, no, eh, no, siempre. No eh, bueno, eh, gracias Nestlé por, por pasar. Sí. <risa> gracias Pulimetro. Vale. Vamos, claro. <risa> no no, no, no abro un Patreon porque lo puedo funar, sí es por eso. ¡Ja, <risa> Ya, mira, y lo último ya para ir cerrando un poco eh, con algunas noticias ya Chaya, bien Chaya, eh, se anunció eh, hoy día aparte el Steam Next Fest, este festival de futuros desarrollos de juegos que están en desarrollo, que están próximos a ser lanzados y que también va a tener eh, muchas demos van a tener muchas entrevistas, van a tener muchas transmisiones de muchos juegos es una muy buena oportunidad para descubrir juegos que quizás pueden estar relacionados a tus intereses sobre todo en PC, pero muchos de estos juegos también están saliendo en otras plataformas no en Stadia, porque estadia está muerto, pero... si yo sé, una de las cosas quizás más interesantes es ver, por ejemplo, cosas que van a salir para FR. Que también uh -huh. ellos están teniendo ahora... Steam le está poniendo cada vez más énfasis a la parte del VR. Y recordatorio que en Steam no hay NFTs. Y Pero... de pasada, hoy día, hoy día creo que es Cyber Monday, así que hay ofertas en Steam. Así que si quieren, eh, pasen eh. a revisar. Si se metieron en el stream hoy, probablemente les salió un aviso del rapito, así que... Eso, recuerden que si quieren comprar algo, vean los precios. Hay varias plataformas que te dicen cómo ver... Eh, el historial de del eh, precio de un item así que vean eso primero antes de comprar mm. a menos que sean como ese juego de Sinchen que por alguna razón estaba a como 200 pesos sí, es <ríe> verdad en fin ah bueno y eso y bueno y el Telegram me obliga a dar esta noticia así que le voy a dar igual salió eh, hay colaboraciones de marcas entre esas marcas está Sega y Sega sacó una colaboración de y sí, Blazers de Sonic están súper orientados en esa ropa horrible de los 90 y yo sinceramente sí. ¿al cuanto horrible Me encanta Es horrible, <risa> pero me encanta Pero eh, los precios parten en 200 dólares Así que... Está caro, ver, la... <risa> Sí, está todo obviamente muy caro Pero la hay una polera blanca con un Sonic como medio... medio como eh, animación muy retro que está muy linda. La última de abajo, si sí, sí están viendo en la tienda. Sí, esa vale 60 lucas. Si sí, esa está quiero, muy buena. ¿Tú me decís que yo quiero pagar 60 lucas por una polera blanca? <risa> Tengo este es un amigo que me No, está caro, gracias hermano. El, el puro blazer vale como 200 lucas. Sí. mil al cambio, sin sí envío. El yogi, el yogi, está como a 50 lugar. No, esto, esto bueno, todas las todas estas colaboraciones siempre son caras porque son productos eh, high end, que se les dice, para el coleccionista. Entonces. Eh, ¿Por qué tan barato dicen? Pre? Esa corda. <risa> Qué barata. Me duele, me duele. <risa> por ahí por, por apoyar. Yo, hermano, la, la, bolsa, la bolsa para el supermercado de Sonic está como a 40 lucas. Oye, la corbata 95, hoy no, no, si me voy a suicidar me va a salir caro. Oh, sale, sale más caro morirse. <risa> pero pato, pero pato, por favor. Oh. No, mira, mira, podría haber sido peor, podría haber tirado una talla de asfixia pero bueno. En fin, no Con eso en no. mi noticia A ver, todavía necesito Comprar mi mochila de Obama, Sonic, Harry Potter Dice por ahí ¿sí, <risa> ¿no? Muy bien, muy bien Si eso existiera y valiera cinco locas, Yo tendría una en cada brazo, hermano <risa> <risa> Oye eh, Tenegan, te cedo Te doy la mano ahora para El que mejor te El mejor Sentai El mejor Sentai El muy bien. <risa> parte de ya, ya, ya, a... ya, ya, ya, ya, voy, M voy, voy. El en Clothing <risa> Apparel. <risa> Auspiciado por oh. Patrón <risa> Ya, Se Algún día. <risa> Se fue el Metal. Nooo. Ya, ya, ya, ya, ya. Ya, está bien. Sigamos. Vamos. Eh, Vamos. Mi primera. Sí, sí, sí, sí, bueno, tengo, tengo hartas noticias de BGM hoy día Pero voy a partir, no por las de BGM Sino que voy a dejar esa sección para ya para el final Dale. Y voy a dar los anuncios eh, eh, Otros anuncios primero El primero Es uno que eh, me, me agrada bastante Porque salió un juego nuevo De SCP Si no saben lo que es SCP Es, es, es, es como raro definirlo Los SCP son como una mezcla Como de Como de, ¿cómo que se llama? como claro, es como eso, con, mezclado como con... Esto, ¿Cómo que se llama esto? Como con novela urbana, como, sí, es, como con es muchas que, es cosas... Que, es que, al final son creepypasta, pero lleva un lore. Claro, entonces hay, hay de todo, hay de todo. Hay eh, humanoides, hay historias de objetos, por ejemplo. Y bueno, el juego eh, básicamente se centra en distintos SCPs y tú eres una persona, porque básicamente los SCPs tienen una, tienen una fundación en este mundo ficticio. Eh, que se trata de eh, contener estos SCPI, de controlarlos y de estudiarlos para ver si se les puede sacar provecho o si no eh, Hay algunos que son como muy meme y hay otros que son como realmente como historias de terror Y de hecho han habido otros juegos de SCP a lo largo de los años Pero que han estado más centrados en el horror Este juego está muchísimo más centrado en las historias de los SCP y en varios distintos tipos de SCP que son bien interesantes, de hecho hay algunos que son como dragones de origami, que cajas que tienen dragones de origami, hay otra historia que básicamente es una máquina, es una tostadora que si un humano entra en contacto con la tostadora, piensa que es una tostadora y se puede electrocutar porque va a querer cargarse ¿cachai? es una cosa es como que hay, hay, de, hay historias de, de todo, te juro que hay de todo y es muy entretenido y el juego se centra en varios tipos de historias bien distintos y la verdad es que desde el punto de vista como del desarrollo del juego, está muy bien hecho. Tiene algunos detalles de sonido en algunas secciones porque, claro, el juego igual trata de abarcar mucho. Es decir, como que cada, cada historia de SCP contenía es casi como un juego distinto dentro del mismo juego, ¿cachai? Entonces eso, eso lleva a que obviamente el juego tenga como varias cosas como difíciles de programar, difíciles de desarrollar, entonces bueno... Eh, obviamente tiene se le perdonan además este tipo de cosas porque bueno, los SCP CP son una cosa muy under, ¿cachai? Y los juegos de CP son una cosa muy under, más, más under todavía, entonces se le perdona Pero por lo menos este juego, la verdad es que en términos de vara de juegos de este tipo de cosas, de SCP y todo esto Está mucho, como que levantó harto la vara, a mi parecer, y lo he estado disfrutando galleta se ve muy bien además. Creo que, que, creo que un, un SCP está asociado a Slenderman eh, hay, hay, es que Lo que pasa es que hay algunos SCP que son como cosas parecidas a Slenderman mm. Hay uno por ejemplo que es, un, es, es como una, una criatura que siempre está como en el rabillo del ojo ¿Cachai? Wow. Eh, como que... Sí. Si te empecé a dar vueltas, hay de que, todo. es algo que tomó forma, finalmente, en el sí. o sea, que Es el tipo de proyectos que crecen en la medida que la gente va interactuando con ellos, sí. porque en el fondo todas estas historias son generadas por la comunidad. Claro, ¿cachai? claro. En el fondo esta es una wiki, no wikia, una wiki que ha ido creciendo y se ha ido expandiendo Dentro de este formato de que es un laboratorio o una fundación que estudia todo, estudia y contiene sí. todos estos fenómenos, ¿cachai? Exacto. Hay, hay cosas que son muy letales, hay cosas que son realmente no letales para nada, pero son curiosas, uh -huh. yo me acuerdo de la historia, yo me acuerdo de la historia de este, eh, hay como un oso que te puede curar de cualquier uh -huh. enfermedad, uh -huh. Pero tenía también, siempre tenía como un catch. Es como que si te curaba de algo, tenía que traspasar esa enfermedad a algo más, a alguien más. Claro. Entonces, sí hay, es hay como. Cosas. Es como que uno podría pensar que la Death Note, por ejemplo, podría ser como un SCP, algo así, ¿cachai? Es como que no. siempre. Siempre hay algo. Eh, y por ejemplo, hay una también que es muy entretenida. Creo que era un pastel. Que era un pastel que se, siempre se duplicaba. Entonces, alguien se tenía que comer la duplicación. Porque si no se duplicaba y se duplicaba y se duplicaba, todos los días se duplicaba. Entonces, siempre tenían que tener a alguien comiéndose una torta al día, ¿cachai? Porque si no la cuestión se empezaba a multiplicar y multiplicar y multiplicar. ¿Y dónde se sentaba? Oh, bueno. <risa> <risa> Exactamente. <risa> Gracias, Pato, por <risa> <risa> Cambio, Pero bueno. Esa es la primera, esa es la primera noticia. El juego salió la semana pasada, si no me equivoco. Así que si lo quieren chequear. Sí, ahí y está, está dentro hay una demo disponible en el Steam Next Fest, así que ahí lo pueden revisar. Bacán. Sí así que sé que esta noticia porque Esta sí que está interesante. Este esta es una noticia que digamos es bien cercana a nosotros porque eh, Crystal Dynamics lanzó un formulario ayer creo ayer hoy día en la mañana no estoy seguro pero básicamente es para los fans de, de Legacy of Kain y el formulario es básicamente quieren un nuevo Legacy of Kain así que si les gusta Legacy of Kane, Soul River, etcétera, etcétera, etcétera, por favor vayan a llenarlo. Yo lo iba a llenar hoy día en la mañana, se me pasó y ahora me acabo de acordar, lo puse acá en las noticias, pero después en un ratito más lo voy a llenar. Y básicamente te preguntan si es que has jugado alguno de los juegos, cómo te enteraste de, de que existen, cuántos años tienes, bla, bla, bla, en qué consola jugaste este juego, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces. Eso obviamente les va a servir a ellos para evaluar si es que van a sacar un proyecto nuevo, si es que van a sacar un demo, en qué formato lo van a sacar, en qué consolas lo pueden sacar, etcétera, etcétera. Como en ¿Cuál es el scope del proyecto que podrían estar eventualmente sacando? <risa> en el fondo, justifiquen <risa> la razón por la cual necesitan un SUK. Exactamente. Oye, y todo esto viene de la mano, de nuevo, de Embracer Group, in <risa> inyectando plata. Sí. Además, Aquí, ya o sea, la tiramos como ya hace un par de semanas, pero Embrace Group literalmente está inyectando plata a todos estos estudios para que empiecen a mover la raja. Acá estoy, como eh, Sí, qué? o ¿sí? Titan, eh, no, es que... Simulator, detalle. Sí, es como... Ya, los compré por tantos millones. Vendan, vendan, vendan, vendan. La o sea, sa saque por donde sea. Tenían este título ¿Es ese que está guardado en el libro, ya, sácalo, sácalo, vendelo, Está así. nosotros dijimos... Man, el solo hecho de que tuviéramos una remasterización de los Legacy of Kane, sí. o sea, que tuviéramos finalmente la versión del 1 y el 2 combinadas en un solo proyecto, esa en un solo paquete, sería maravilloso. Claro, sí. Y te voy que la versión de Dreamcast del Legacy of Kane es hermosa. Mm. ¿Cachai? Totalmente. No sé si te lo jugaste en Dreamcast o en, o, o en... No, 21, no, no. Jugarlo. Pero... pero creo que está en Steam también, ¿o no? Porque yo tengo el Soul River en Steam ¿Cachai? Quería... Probablemente sea la versión de Dreamcast Porque no, no sé si esto fue relanzado a otra consola Porque está en Legacy of Kane el Soul River por lo menos Está en Play 1 y en, y en Dreamcast Y en Drinkas ¿Sí? es como... ¡Mua! Así, chef claro. es mm. Mortal bueno, eso, así que si les interesa, vayan a llenar el formulario que sacó Crystal Dynamics. Ahí tenés, vamos a dejar el link en alguna parte. Sí, ahí lo puse en el chat. Y si no, si no me pueden seguir en Twitter, y lo retuiteé hoy día en la mañana. Mira. <coughs> y ahora sí viene la sección BGM, hay un montón de noticias para cubrir. Yo, si no se, si no me recuerdan, yo hace unas semanas dije que iba a tener 800.000 anuncios. <risa> Esto es parte de esos 800.000 <risa> anuncios, así que primer lugar, mañana tenemos Trivia friki acá en Lima, Perú, en Rock and Pest a las 8 de la noche. Si conocen a alguien en Perú, mándenle por favor la información porque estamos tratando de levantar la escena de BGM acá en, en Perú, por supuesto. Creemos que se puede, así que eh, si hay, conocen a alguien que le pueda llegar a interesar, avísenle. Además vamos a tener esta, digamos, va a ser... Concierto con trivia, y en la trivia eh, vamos a tener excelentes premios Hay poleras, hay pinzas, hay revistas, y un montón de cosas muy bacanes que estuvimos preparando Y la verdad es que además me gusta mucho el género de trivia en general Y sobre todo cuando es trivia ñoña, de anime, de juegos y esas cosas Así que lo preparé con mucho cariño Y, eh, sí, vayan, básicamente vayan, va a estar bacán Cualquier cosa me pueden preguntar también ahí por las redes para darles la info eso por ahora. Eh, se viene BGM Together. Se viene BGM Together. Han estado posteando cosas. Si no lo recuerdan, BGM Together es un festival online de eh, música de videojuegos que nació en la pandemia. Sí. A falta de MagFest, básicamente. A Así falta es. de Magfest presencial. Este, de hecho, había dentro de este festival. Salieron los directores de, del, del evento, salieron con unos chicos que tenían enviar chat un eh, modelado de, del hotel en el que se hace mm. Magfest. Estuvo muy entretenido, yo me acuerdo que me bajé enviar VRChat para pa poder meterme y explorar el, el, el Gaylord que se llama, el, el, el hotel que tiene mm. el centro de convenciones. Y estuvo muy entretenido, ahí estuvimos conversando con la gente, se podían ver los shows de Twitch, porque esto va a ser en Twitch. Se podían ver dentro del chat Ahí en el, en el mundo que crearon ellos Así que la verdad es que estuvo espectacular <coughs> Ahora lo van a hacer de nuevo Y está anunciado ya que eh, Don Poquerus y yo Vamos a estar haciendo un panel Sobre eh, la música de videojuegos En Latinoamérica, en Chile Y por supuesto la de Party Esto, como yo lo anuncié El otro día, la verdad es que es un honor Porque, bueno, me, me, me, la verdad es que Me enorgullece poder ser una especie de puente ¿No? Entre la comunidad latina de, de música de videojuegos, la comunidad chilena de música de videojuegos eh, Y la comunidad estadounidense que es la más grande junto con la de Japón Pero pero bueno, tenemos hartos amigos allá con El Pato, tenemos hartos amigos allá en general eh, Como de gente con la que hemos colaborado, con la que hemos compartido proyectos, hemos creado proyectos Entonces estas son de esas cosas que nos unen un poquito más Y de, la verdad es que se disfruta un montón hacer este tipo de cosas y todo lo que sea como mostrarles lo que estamos haciendo en este lado del mundo también siempre es útil. Porque, bueno, lo que decimos, lo que decimos nosotros, es como nosotros siempre hemos querido ir para allá para cosas como Magfest, pues como Big Game Con. Creo que me parece justo y necesario generar la necesidad en ellos de venir para acá también. ¿Cachai? New sí. party a nuestros conciertos, etcétera. Sí, eh, es una excelente iniciativa. Me alegro de que hayan tenido <coughs> la oportunidad de ser invitados. Espero que con esto, tal como dice Tenecan Que se abran las puertas para eh, Empezar a asistir O participar en más eventos Relacionados a BGM En, en el cono norte Y claro, uh -huh. ojalá también se dé la oportunidad Para que ellos tengan representación Acá, uh -huh. por parte de, claro. Ahí puedan participar en la año Party Virtual o quizá Alguna iniciativa para que alguien algunos de los chiquillos Puedan venir, sería bastante interesante Que esto sea un como un nexo que se sí. pueda habilitar para que eh, bandas de Estados Unidos y ojalá que de otras partes consideren el Cono Sur como parte de que aquí la escena se está moviendo fuertemente actualmente cualquier cosa pueden revisar sí. el, el, el capítulo que tenemos de dos donde hablamos un poco del año yo party que donde también estábamos hablando un poco de los orígenes del BGM, así que está bien. sí eso también lo hicimos con patito Poquerus. sí Así que es muy buena necesidad y lo vamos a estar viendo y ojalá después podamos eh, recuperar el, el contenido para que lo podamos compartir. Correcto. Y bueno, hablando de Patito Boqueros, eh. No. se anunció, anunció Don Patito Pokerus en su Instagram y en sus redes en general que va a estar realizando un concierto por los 10 años de Pokerus Project. Oh, enorme, eh. sí, enorme. 10 años de Pokeros Project. Y esto lo va a hacer, si no me equivoco, en la SCD, en la sala SCD. <coughs> El eh, lugar que obviamente es uno de los mejores lugares para tocar en Santiago y que, bueno, Yastick ha tocado un montón de veces ahí, es eh, la sala SCD de Place Gaña, sí. del mall Place Gaña. Es accesible obviamente a través del metro y del mall, así que si les interesa, esto va a estar a 10 lucas y es el día domingo 20 de noviembre. Así es, Y la entrada van a estar disponibles en evenrit.cl Correcto. También hablando del BGM, eh, bueno, nosotros estuvimos hablando del año party virtual la semana pasada. Estuvo muy buena y se anunció que va a ser la niño Party eh, física el día 12 de noviembre en el Teatro Cariola Esto además viene con otra noticia que es un poco agridulce, por supuesto Porque va a ser, y se anunció que va a ser, el último concierto de los ludópatas Los ludópatas se van a tomar un break Así que, bueno, un ícono obviamente del BGM nacional eh, los cabros han, han eh, digamos, sido pioneros en el desarrollo de, de New Party, en el desarrollo del BGM Nacional. Además que tienen, <coughs> eh, digamos, la, los calls más latinos de todos los que participamos en el BGM. Cosa sí, que... Sí, personalmente muy picado de no haber visto nunca Patas ver en un show internacional como, no sé, por... MacFest o algo así. Sí, sí, estoy de acuerdo. Sí, sobre yo, todo yo, con, yo con, con los materiales. ¿Qué tiene? Yo, ludópata tiene por, por lejos, y se vio en el medio party, en la virtual por lo menos, que ellos acuñaron por lejos uno de los temas icónicos del pgm latino. Por lo menos a nivel sí. nacional. Por lo menos a nivel nacional tiene un tema icónico ya que es la cumbre del amor. y sí. eh, eh, es, es eh, es casi un pesar de que ellos nunca llegaron a salir. Sí, sí, sí es, es, es, es, una, es una pena, pero por lo menos eh, ese mismo tema ha sido referenciado en varias o ha sido incluido en varios temas de los chiquillos, el poker el, el jazz, durante las mismas presentaciones también tocan justamente un extracto de la combi. Entonces, como que sí. de, Dejó marca. Son importantes. Más arca yo, yo solo diré que estoy contento de haber participado en el video musical de ese tema. Sí, ¿Verdad? por favor, no lo busquen. No. <risa> <risa> y bueno, eso, una la, la verdad es que es bueno, una lástima. Una lástima. Eh, ojalá que podamos de repente que tener más información de por qué. Yo, yo tengo al alguna información, pero no sé si los cabros como que quieren difundirlo mucho tampoco. Probablemente Vayan nomás, vayan al año de party, vayan al año de party y disfruten el último concierto. Eso es todo lo que hay que decir. Sí, a lo mejor traen la verdad, Yo para que compartan un poco y hacer una pequeña entrevista hablando sobre lo que va a ser. Sí, eso que está estábamos acá. pensando. Eh, de repente podríamos hacer alguna especie de entrevista acá en el programa o en DorreBit eh, más adelante para. Porque se lo merecen los cabros. Se merecen todo el espacio del mundo. Han hecho un trabajo espectacular estos ocho años, así que. Eso. Y han elevado. A... Yo creo que. Bueno, en, en cuanto a. Al BGM chileno, como somos todos somos todo amigos y además yo creo que nos inspiramos entre todos también. Y yo creo que Ludópatas nos ha inspirado a todos a mejorar nuestro trabajo, ¿cachai? A mejorar nuestro arreglo, a mejorar nuestra presentación, el espectáculo, el show, todo. Así que... Sí, por lo, sí. Por lo menos fueron los primeros que se atrevieron en lanzar un video oficial. Eh, con temática, no solamente claro. representación del, de tocando el instrumento, no, sino que como si tú fuera un videoclip, claro, exactamente. Bueno, y por último, tenemos una primicia eh, propia, digamos, eh, que esto lo voy a anunciar formalmente el miércoles. Chan, chan, chan. Pero, pero le, le tengo una primicia porque, eh, bueno, como tengo trivia freaky mañana, no quería opacar la, digamos, el show hasta el miércoles, pero el miércoles sí esto se va a publicar. Y es que voy a estar tocando, junto a otras dos bandas de metal, con mi power cuarteto en Santiago también, unos días antes del año party, una semana el viernes 4 de noviembre en el espacio del ángel ahora, eh, esto también, bueno si, la, si ustedes me conocen o si saben un poco eh, cuál ha sido como mi, mi camino también en cuanto a mi carrera de BGM saben que parte de mi, mi motivación también y, y la cosa que cre, creo que nos diferencia a nosotros de los demás grupos de BGM nacional es este camino que hemos tomado de tratar de mezclarnos con otras bandas de metal también, no solamente de de BGM Entonces este es uno de los primeros esfuerzos que hacemos Y creo que uno de los primeros esfuerzos que se hace en general Aparte de la vez que tocó Ludópata en Woodstaco, Me parece que fue hace varios años ya de, eh, de, digamos, de mezclarnos con otras bandas que no sean necesariamente de, de BGM. BGM En este caso vamos a estar tocando con Valkyr Que es una banda de, de metal entre sinfónico, con voces líricas eh, Meo Trash Metal también, Heavy Metal eh, Pero bueno eh, Compartimos algunos músicos con la banda Y son excelentes los cabros Así que también nos decidieron apañar con Con, con la banda para este Digamos, esta primera instancia De ruptura, digamos de, de, de, Del marco del BGM Y también nos van a acompañar los chicos de Drake que eh, si no los conocen, bueno, dentro del mundo son, eh, son bastante del mundo del metal chileno, son bastante conocidos. Y además, el vocalista es el ex vocalista de Delta, que es una banda de metal chilena también bien, bien, bien conocida. Así que, eso, están cordialmente invitados. El miércoles vamos a comenzar la venta de entradas y el anuncio formal. Así que, igual, si quieren, me pueden contactar la gente que esté viendo el stream desde ahora ya y ya pueden ir eh, reservando sus entradas. Buena, buena, buena iniciativa Eso Por mi parte, el día de hoy Sí Vale, muchas gracias Tenecan, muchas gracias eh, Chicos, saludamos a toda la gente Que está en el chat en este momento A The drummer que ahí me pasó el dato de que está Un poquito alejado del micrófono Así que ahí <coughs> posiblemente ahora me escuchen Un poco mejor No quiero hablar tan encima porque para la risa Uff, tengo que después estar arreglando el audio <risa> Así que Sigamos entonces, porque eh, dentro de varios anuncios que se han realizado, School of Bones nuevamente se posterga, así sorpresa de nadie, y se va para el 2023, oficialmente ¿Eh? el 9 de marzo. Oye, ya, ya, ya, ya paremos el hueveo, ya... No uh -huh todo lo que hablábamos la semana pasada, antes pasada de todos los problemas que había con este juego que no sale, no podía salir y ahora tenía que salir y ahora ni siquiera va a salir claro sí, totalmente Oye, ¿y también el de Avatar también se postergó? Sí, ese ya se había adelantado dentro de la semana anterior de que se había postergado. Eh, y por lo mismo, ni siquiera salió salió un anuncio oficial en, <coughs> en, el, en el streaming de Disney, que se realizó el, el D23. Porque ahí mm. solamente mostraron de que estaba en, en desarrollo, pero posiblemente tenían anunciado fecha oficial y lo tuvieron que correr. Oh. Claro. Así que eso parte de Ubisoft, pero eh, llegado a, a otra noticia, la E3 vuelve en gloria y majestad en formato híbrido, tal como lo estuvimos conversando la semana pasada con, sí. con Walter de que el, el, el, el Tokyo Game Show tiene este formato del cual hay días que son dedicados para prensa y hay días dedicados para el público. Esto mismo va a ser implementado en la E3. Claro. Y gracias a esto, ahora se extiende la E3. Pasando a ser oficialmente cuatro días. Desde el 13 de junio. <coughs> al 16 de junio. Los claro. cuales, en los días 13 al 15, va a estar destinado para la gente que está relacionada a la industria de videojuegos. Mientras que del 15 al 16 va a ser solamente. O puramente destinado para los fanáticos que Se va a llamar mm. Gamer Days Esto debido mm. a que oficialmente el, e el evento pasó a manos de Rip Pop Que son la misma gente que organiza PAX y New York Comic Con <risa> Mira vos sí ya no va a estar la esa metido eh, ¿Cómo se llama? Detrás de bambalinas mm. Así que ahí vamos a estar viendo cómo va a resultar este evento híbrido muy posiblemente tenga la misma tónica que tiene Pax, que en los cuales eh, aprovechan estos mismos eventos para realizar anuncios y que la gente pueda disfrutar. <risa> y Durante los días solamente se puedan realizar eh, demos eh, para la media y, y algún esbozo o algún concurso para que puedan hacer estas demos por parte del público. Pero ahí vamos a estar revisando mm. cómo, cómo, cómo va a estar este tipo de evento porque ya PAX y Comic Con tienen como su propio su propia fórmula claro igual, igual es como el modelo que ya se está implementando literalmente todos lados el problema es que la E3 hace rato que ya ha caído en desgracia como, como evento porque con todo lo que se ha construido alrededor de la E3 el circuito sí. completamente ya no lo necesita claro Okay. No, no es, dejó de ser como un, un punto dentro de la de, del año donde se revelan cosas nuevas, cuando por ejemplo tení lo, todas las compañías literalmente moviéndose a un sistema donde ellos mismos hacen sus propios anuncios porque igual, entre los costos, mm. entre eh, la, la baja, las bajas los problemas de afluencia COVID aparte como también mm. No había necesidad de una y tres. Claro. Sí, entonces ahí igual... Yo creo que... Igual se están alivianando todas las medidas de COVID aquí en Chile. Ya estamos sin mascarilla. Eh, sí, pero también. Así que vamos a estar viendo qué, qué sucede de aquí a junio. Eh, sobre todo sé que el tema de la pandemia continúa, pero muy posiblemente ya... Digan que eh, tómate el shot del año y hasta ahí. <risa> sí, yo, yo creo que sí, eh, que la E3 vuelva y se anuncie con una parte específicamente orientada al público y una parte específicamente orientada los negocios Yo creo que es como que tratar de revitalizar el formato. Sí. Porque la E3 se la comió. O sea, la E3 es principalmente una, una expo para tecnologías. Partió así. Mm. ¿Cachai? Donde los videojuegos fueron tomando protagonismo. Claro. Pero, en los últimos años, la parte de los videojuegos ha perdido relevancia por un problema de que ya no hay un sentido de comunidad, de que está orientado a los jugadores, sino que simplemente hace las marcas. Mm. Eh... Claro, no y aparte, aparte que hay un tema de que antiguamente, y antiguamente estamos hablando de 5 años atrás, de 8 años atrás, la 3 era... El lugar en el que se llegaba con anuncios Pero hoy en día eso está completamente descreditado O sea, Nintendo tiene sus streams por su lado En la, Tok en la Tokyo Game Show Este No estaba ninguna de las marcas grandes No estaba Sony, no estaba Xbox, no estaba Nintendo eh, Están los anuncios repartidos de cada una de las empresas por su propio lado Está este, eh, PlayStation es que, tiene el, el, el direct de ellos también sí, no, pero... es que, Yo creo que... Yo, espérate, es que yo creo que más que por el hecho de que no estén presentes las marcas físicamente en el lugar o que hayan tomado su anuncio y lo hagan en otros lados o de forma independiente, ¿cachai? A través de forma digital, yo creo que el, o sea, no es un problema. El tema acá es que hay un cambio en el volumen de anuncios que se hacen en el año, ¿cachai? Porque las hay anuncios todos los meses, todos los fines de semana, ¿cachai? Entonces no es como que... Esté esperando seis meses para el próximo juego grande. Claro. ¿Cay? Entonces, mm. ahora tú sabés que, por ejemplo, solo en los últimos meses tuvimos Gamescom, Tokyo Game Show, ¿cachai? La Expo de Londres, la EGX, mm. ¿cachai? Después, a fin de año, se, se cierra el año con la. con el Game Awards. Mm. ¿cachai? Sí. Y el Game Awards nace precisamente en respuesta al decline de la. De la E3, po. Claro. También, sí. No y se... posicionándose como él, es como, todavía le cuesta, ¿cachai? Pero trata de ser el evento de videojuegos, claro. ¿cachai? No, y aparte de eso, el... ¿cómo se llama? El Summer of... El Summer of... Summer of, Game, el ¿no? Summer of sí. Que tiene Summer Game el, Fest. Summer Game Fest, que también tiene la otra patita ahí, que le hace el contrapeso a la E3... Eh, Future Game Show Que realiza los anuncios para los indies Tienes la misma GDC Que está enfocada a desarrolladores Entonces mm. Hay espacio, ya, ya, nos, ya no es La misma situación que tenía la E3 Hace 10 años atrás Exactamente. Claro. Ahí, el mercado ha crecido Tanto y, el, el, y se ha expandido a tal nivel que, hasta que ya tampoco no existe ese formato De incluso esperar La navidad porque la novedad es el mejor, la mejor época para vender videojuegos. ¿cachai? Ahora tú tienes que tener como desarrollador cuidado de no lanzar tu juego entre eh, antes del Elden Ring o después del Elden Ring, ¿cachai? O antes de Final, eh, Street Fighter VI, ¿cachai? Etcétera, etcétera, etcétera. Sí. No, sí, por eso. Y, dicho, dicho sea de eh... paso. La beta de Street Fighter VI parte en dos días más. Sí, verdad. ¿Cachai? Ahí vamos a estar recibiendo el feedback de, del público. Hay gente que tenga la oportunidad de. de yo me suscribí. Yo se sí me escribí ¿Sí? eso. <risa> solamente para probar el editor de personaje. Ah, bueno. Y el. Bandero, y el ¿Cachai? Si me llega a salir. Uh, bacán. Si no me llega a salir, bueno, por lo menos sé que es el instante. Sí, ahí vamos a estar revisando el, el contenido que salga al respecto. Correcto. Eh, bueno, esto con respecto a la E3. Pero, hablando justamente de, de la compañía que tiene en las manos la E3, la Comic Con de Nueva York va a estar anunciando de forma oficial, o va a estar mostrando de forma oficial, el tráiler de la película de Super Mario. Uff, Esto... por, eso, por, eso, por eso sacaron a Miyamoto, ¿cachai? De, de la que... Me <risa> a decir, oye, no, si la película todavía existe... Sí <risa> ¡Claro! <Eso sale> <risa> ¿Sí? El, el anuncio de no Nada, ¿cachai? Mm. Eh, esto fue, lo anunciaron no sé esta semana, do, la semana pasada. ¿no? La semana pasada lo, lo anunciaron, sí. pero como estaba eh, con la conversa con Walter, no, no, no lo quise meter. Eh, pero, este 6 de octubre, a las 4 de la tarde, eh, hora del este, se va a estar mostrando el teaser oficial del evento. O sea, del. del juego de Super Mario, que está la película, que está realizada por Nintendo con Illumination Studios. Oye, borraron el tweet. ¿Lo borraron? ¿Borraron el tweet? No. ¿Lo acabo de meter a verlo? No, no, todavía oh. está todavía está. Estoy bloqueado, hermano. <risa> ¿Y por qué estoy bloqueado? Ah no, bueno, sí. ah, no, ahí está, ahí está, ahí está ahí está Tenemos primicias <risa> Borrado en el tweet Te <risa> cachai claro. claro Bueno, ya alguien aprovechó esta Oportunidad de anunciar De que eh, está trabajando eh, Un fanático <risa> En remake de Super Mario Basado en los personajes De la película es Específicamente <risa> en Chris Pratt <ríe> y obviamente subió un teaser eh, Al respecto Mostrando los avances De cómo ha hecho el proceso, etc Y Debo decir Se, se ve cuático no puedo ver, ¿Te, te viendo el poster ¿Te, te viendo el poster, vean? Y la Taylor Joy, como la persona sabe Preocupante <ríe> ¿Sí no? No, yo, yo creo que no no sé, no, sé no, no nos merecemos esto Ahí mostrando las colisiones que bien. Pero el, la novedad es que Por lo menos tiene avanzado ya Cuatro niveles Los primeros cuatro no, niveles el... de Super Mario Y ahí vamos a ver el si día... es que Adapta al resto de los personajes que saldrán del en la El DMCA película. que les va a llegar, pero. ¿Qué? Se ninja, los van a meter, ninja, pero. Lo, lo abogado ahí <ríe> esperando su entrada ninja. Ninja pero con... compadre está desarrollando el juego en el medio de un búnker en alguna parte <ríe> de, de, de Rusia, ¿cachai? ¿Para no le metan DMCA? Claro. ¿Tú <risa> ¿No crees, ¿no crees que en Rusia no te van a atajar? En Rusia hasta Rusia llega a Nintendo ahí. Doug Bowser en persona. No, pero la, la, la, la parte deshabitada de Rusia, ¿cachai? En el medio de la nada. No, yo, yo creo sinceramente, ¿cachai? Que Doug Bowser debe estar tan emocionado, ¿cachai? Con esto. Que él en persona va a ir a, pegar, a patearte la puerta, ¿cachai? Para decirle. Para confiscarte todo. <risa> uh, Dios mío. Ya. Esta no es tan horrible, por Dios. <risa> es por Dios. favor, no... ¿Sabes qué? A mí me da mucho miedo que la película... ¿Verdad que Jack Black es Bowser? Sí, me había porque... olvidado. ¿Sabes qué? A mí me da tanto miedo que la película termine siendo como esta wea que hizo el... Ryan Reynolds. Uh -huh. ah, ¿Cómo se llamaba esa cuestión? frío ¿Free sí. Es que... Yo... Anunciar unos actores de voces sí, weón, es como, no sé, weón. Yo creo que todo va a estar tan. Mira, no, no estoy tratando de chilear la weá porque puta Sonic es la weá, pero es que. Weón. Mira, alguien lo comenta en Twitter y es como, weón, han pasado tres años desde que la anunciaron. Sin decir absolutamente nada al respecto. <risa> no sabemos si va a ser <risa> animada. No sabemos si va a ser 3 eh, 3D. No sabemos si hacer 3D, solo sabemos que van a haber minions al respecto ¿Cachai? Sí, oye, ah. eh, hablando de eso eh, Lego, creo que también va a estar presente en la Comic Con de San Diego Y va a estar uh -huh. mostrando eh, un Bowser a escala real Hecho con Legos eh, creo que ya, ya está disponible en sí, otro lado y, y, Sí, ya está disponible en otro lado, pero ahí por lo menos en, en, en Twitter Subieron, eh, ¿cómo hicieron el proceso para hacer este Bowser Ya, ese, ese ya, uno ya. es uno que es interactivo, creo, ¿no? Sí, que se sí. mueve y todo Y la gracia es que ya también eh, lanzaron el personaje en, en escala un poco más chiquita Porque obviamente no te puede llevar a este Lego gigantesco Y va a estar disponible en las tiendas <coughs> Interesante está gana igual Sí, sí el, el mecanizado que tiene es <coughs> Pero casi siempre estos Legos así se han caracterizado por ser ostentosos en ese sentido. Mientras mm. tanto, la Comic-Con de Chile acá anunció que nuevamente por tercer año consecutivo van a traer el auto de Harry Potter. <risa> <risa> y, el, y el trono de Game of Thrones. Total, Total poco, con el que tenía, poco le hizo Perdón, perdón, <risa> tenía que... Estoy bien, estoy bien, estoy bien, sí, para eso estamos, para eso estamos. Sí, me sí, sí, sí. bueno. de Facebook y Modelo, en todo caso. <risa> Pero no voy. Pero no, no voy. <risa> bueno. Bueno, seguimos entonces. Dead Space Remake se encuentra anunciado para este 23 de enero 2023. Y el trailer sale mañana. 4 de octubre. Nice. Hay, hubo como un ARG del juego dando vueltas los últimos días. ¿Mm? Que llevó al anuncio de esto, <risa> sí, como eh, dirás, ¿tú? Porque igual, como es muy extraño. Electronic Arts ha mostrado avances del desarrollo del juego. ahí Desde un punto de vista técnico. ¿Mm -hmm? cómo se está consolidando. Ha tenido que salir a aclarar múltiples veces que no que no van a ver microtransacciones, pero <risa> es electronic arts por mano entonces como... La, la, lo que vamos a ver mañana quizá confirme todos todo los miedos de la gente para bien o para mal, de qué es lo que va a hacer esto entonces es como... y de nuevo estamos en este limbo donde tenemos el, eh, tenemos Dead Space y Dead Space sí ¿Cachai? el Project Calisto Sí. Calisto Protocol. Calisto Cali Cali Cali Protocol, Pro Pro Protocol, ese, Calisto Pro uh -huh. Protocol. Eh, que está sensacional, hemos visto los trailers y me, me está vendiendo bastante el juego. Sí. <risa> sumo, sumo, súmenle lo. De, ¿De qué fue? ¿De la, de la Gamescom? ¿Los 30 otros trailers que eran de juego en el espacio? Sí. <risa> <risa> okay, <risa> eh, eh, eh, <risa> Perdóname este, Death Space, no respeto jovencito tal como en la Tokyo Game Show tuvimos granjitas claro, <risa> en la Show tuvimos granjitas. Yo solo voy a decir, yo solo voy a decir Granjitas en el que espacio Dead Space es el juego el juego tercera persona que probablemente ha tenido más impacto justo con Resident Evil 4 en, en, en, en términos de como acción sí. Uh -huh. A tal punto que, por ejemplo, No Man's Sky tiene una mini, una mini sección de exploración uh -huh. que está basada en Dead Space. ¿Cachai? Ah, ya. Yeah. Pero... No sé, no sé si un Dead Space funcionaría yo. Igual, yo, incluso mientras hablaban ustedes, yo estaba haciendo la la, la, la encuesta del Resident Evil. Resi Legacy of Kane. Uh -huh. De Legacy of Kane. Y... <coughs> Como, igual no cacho tanto, pero igual sería tan bonito que volviera Igual es lo que decíamos la otra vez, seguramente van a decir Oh, esta hueá se parece a Dark Souls, eh, eh, <risa> Dark Souls con vampiros, eh, eh, que se yo De hecho, aquí okay, sí. en una parte de la encuesta decía como Ya, pero ¿qué juego se aproxima a la experiencia que tú querrías tener en un nuevo Dark En un nuevo Legacy of okay. Yo te doy por fin No, <risa> ¿qué toda la gente está diciendo? Elden Ring Bloodborne Bloodborne y Dark Souls. Demon Souls. Véndanle la franquicia from software, ya está. Claro. Háganlo. No, no. Por, ahí, por ahí no va. Por ahí no va. Sí. Es, es posible más? que por ahí no vaya, pero bueno, es como. Bueno, Oye. Sigamos. ¿Qué vas a decir? Goat Simulator. Si realizas la precompra o la reserva, la pre-reserva del juego En Epic Games Te llevas gratis Una skin del Ghost En Fortnite Bacán Yo pensé que iba a ser un quesito bravo Algo así <risa> eh, Igual No está no mencionado ahí Pero igual después podéis comprar la skin aparte Si no queréis como comprar sí. el juego Fortnite por si alguna razón tú decís, wow jugar con una cabra en Fortnite uh Uh, etcétera mm. los rumores dicen que esta va a ser la, la temporada furry de Fortnite esa <risa> mm. este, eh, eh. skin de gato que sacaron ahora man, como que la gente se furor es eh, furor pues, man, así como podrían es que sacar una tira. colaboración con con Beastars. y están te lo, te lo prometo, si de hecho como que tienen anunciado que ahora el 18 de octubre se viene como la temporada de Halloween de Fortnite y ya tienen anunciado que se vienen más furros. Ojo. Oh. Mm. Muy bien, muy bien. Mm. Pidas comisiones, piden comisiones. Claro. ¿A quién? quién? ¿Conoce a alguien que haga comisiones de ese tipo? Hace como un dato. Hace casual. No. no. Casual. Casual. ¿No? Casual. Uy, si tan solo hubiera alguien que pudiera dibujar sí, sí. con, el... con todos esos detalles específicos... Que no, aquí... si mueven la, la economía del mundo. Los mecenas eh, así. del siglo XXII. Sí. Mm. lo hice con esto. Los mecenas del siglo XXII. Muy bien, con reverb. Uh. Oye, yeah. eh, Pato, creo que ahí creo que terminan tus noticias. Sí, terminan mis noticias, pero tenemos noticias editoriales. Entre oh, ellas. Mira, sí. ¿Qué? Xbox va a estar realizando un streaming en conmemoración del 25 aniversario de H. of Empires donde va a estar no solamente transmitiendo lo mejor de, sino que también va a estar realizando algunos anuncios y sorpresas Esto se va a realizar el 25 de octubre a las 2 de la tarde hora de Chile en Twitch, en Age of Empires, en el YouTube de H. Empire, Empires, de Xbox y de Red Bull Gaming para mayor Suba. detalles eh, y obviamente si quieres reservar la fecha puedes visitar el sitio uh -huh. www.pagua.cl Donde está la noticia colocada También tenemos eh, como notita editorial PlayStation Que también pueden pillar la, la notita en la página Que puso un ranking de los 15 juegos más esperados que quedan para este 2022 Entre ellos Uba, Turing, eh. la PlayStation, God of Nights, Modern Warfare, eh, God of War Ragnarok, Tecalistos Protocol, entre otros a partir de hoy ya queda prácticamente un mes para que salga Sonic Frontiers Mira, <risa> ¿verdad? ahí, ahí va a estar esperando <risa> Ay, ¿verdad que sale Crazy Score pronto también, po? Sí, sí po. ¡Ah! Pero, si ah! sale, pero si sale en todas las plataformas, por eso no lo quise mencionar Verdad. <risa> Así que ahí pueden revisar eh, la noticia y los trailers eh, disponibles en pagua.cl y de ahí lo lleva también al enlace. Si que quieren revisar, si que no están en contexto de la noticia. Mm. Y con esto damos cierre a esta edición de la 4 y Fuerza. Eh, muchas Sube. gracias a todos por vernos durante esta semanita. Gracias a todos los que participaron en el chat. Muchas gracias. Recuerden visitar nuestro sitio www.paua.cl, donde podrás revisar contenido que nosotros revisamos, reseñamos, no solamente de videojuegos, sino que también de cine, de conciertos, de otros eventos y mucho más. También pueden visitar eh, nuestras redes sociales, nos pueden encontrar como Paua.cl o Paua.cl, dependiendo de la red social, en Facebook, en Instagram, en Twitter en YouTube y en Twitch. Recuerden que La Cuatro y Fuerza sale los días lunes a contar de las 8 de la noche, hora de Chile. Es que no se roban los cables. Sí. Su <risa> <risa> chicos, <risa> sus redes. Arroba Tenecan en todas partes. <risa> Arroba aquí en todas partes. Y recuerden que tenemos un concurso activo para entradas dobles para el fin, Fuerza Bruta. Ahí en el chat, lo pueden encontrar en el enlace que se va a estar realizando el, el live eh, próximamente si quieren participar y también recuerden de que ya cumplimos nueve años el mes pasado pero todavía seguimos lanzando concursos relacionados, así que ahí atentos a, a las redes si quieren participar o un poquito detrás de, de, de Poker of Sí, si, estamos sí. un año desfasado nomás <ríe> Ah, no, para el 2000, bien. 2019 y el 2021 no cuentan, así que tienen <risa> que, ¿sí? sí. La verdad. Así que eso, nos estamos viendo la próxima semana, cuídense chicos, chau chau. Chau.